Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Saludos, Puerto Rico. Soy Ulise Rodríguez y espero que estén disfrutando de este primer fin de semana del mes de marzo, donde le presentamos los sorteos de tarde para hoy, sábado 4 de marzo de 2023. Los mismos serán certificados por la auditora Caridad Quiñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica, aquí en el estudio. Te esperamos el próximo lunes con Loto Cash, que cuenta con la nueva cifra de un millón. 175 mil dólares no dejes pasar esta oportunidad de ganar y tampoco olvides la doble revancha que te espera con 465 mil dólares y esta noche se juegan tus pega favoritos y Powerball que tiene acumulado 161 millones de dólares, estos son los millones que estabas esperando así que sal a jugar y bien grande con estos premios de Lotería Electrónica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 Veamos cuál es el número de esta tarde de sábado 4 de marzo de Wild Ball. Ya nos llega y es el 7. Repito, el 7. Ahora pasamos a pega 2. Boleto en mano, si jugaste, pega 2. Mucha suerte. Primer número es el 5. segundo número es el 0. El número ganador de Pega 2 de esta tarde es el 5-0, el 50. Y pasamos al favorito de muchos, el Pega 3. Boleto en mano y mucha suerte familia. Primer número es el 1. Segundo número es el 2. Y tercer número es el 2. Repite el 2. El número ganador de Pega 3 de esta tarde es el 122, el 122. Y finalizamos con el Pega 4. Mucha suerte. Y pendiente a los cuatro números del Pega 4 de hoy sábado 4 de marzo. Primer número es el 5. Segundo número es el 0. Tercer número. Es el cero, repite el cero y cuarto número. Es el 5. El número ganador de Pega 4 de esta tarde es el 5005. Cinco, cero, cero, cinco, el 5005. Muchísimas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta tarde. Para más información visita loteríasdepuertorico.pr.gov. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos esta noche a las 9. Que tengan todos una excelente tarde.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 Hola, que me aparten un boleto en Carever, para el vuelo de la noche del jueves a San Juan, sí. Pues hija, si tú crees que debes tomar parte en el festival, lucha por ello. Recuerda lo que dijo nuestro señor, ayúdate que yo te ayudaré. Sí, tío, pero ya conoces a papá. No sé cómo vaya a tomar el que yo haya traído a todos mis amigos... ...para pedirle que me deje intervenir mañana con el conjunto. Yo desde luego ya dije que no hablo. Déjenmelo a mí. A él lo convenzo, mira, en un dos por tres. A ver, a ver, jovencito. ¿De qué tiene usted que convencerme? ¿Yo? ¿Convencerlo? No, no, de nada, de nada. ¿Y tú, Francisco? ¿Qué estás haciendo aquí con esta partida de melenudos y estas señoritas con faldas encogidas? Por favor, Ramiro. Son amigos de Acacia y ella los invitó a su casa. Sin mi permiso. Papá.